Yeah, no te que la herida, hey, yeah No te que la herida, tampoco le eche salida, hey Busca una salida, ya. Yeah. La venga sano la salida No te que la herida, no te eche la salida Mira lo que pira, mira todo lo que aspira El Tiempo pasa que lo frena hey Pa' mí todos son rameras Yo busco más de una crema y como soy La vida pa' mí es pasajera Ey Díganme qué es lo que esperan Pa' mí son todas rameras Buscando más No quiero frenar nada, Ay Tanto de Mi baladar Busco energía Espiritualidad buscando en alta mar Se me expande la mentalidad Que tan metal, ya yeah. No quiero frenar Ya yeah. No te que la herida Ey No le hice ni siquiera Salir Busca salida Ya yeah. Ah Quizá estoy marcado de vida, pero no quiero frenar Pero vi yo más que el sol, lo logro pagar Algo ya voy a reencarnar A pesar de eso no me llega a molestar Ey, como subía, ey, como olía. Ay, nena me deja sin salida Buscando algo más espiritual, spiritual Mientras tanto no te fijes y calería, La tampoco va a ayudar Solamente extra. Tu conciencia, hey Cuando te de pelda, todo ya morder yeah. Cuando estáis de frente Tirita también, qué es lo que va No sé, que es lo que esperan ¿Dónde están las rameras? Que no dan la cara, no tienen flema Estoy volando la vida, pues me pasa que quiera Sigo volando, volando no. Dicen no están, no están Lo quiero ay, no lo logro pillar Perra, que se esconden tanto de mí? ya. Yeah. Si, sí, son That shit, no lo veo por aquí, Estoy emanando tanto te mi papá, la, la, la, pa, pa, ra, ra, me da, papá, pa, rojo, en tu cabeza, busco más ah, ya ah, tanto No te ah, que ah, tampoco le y he ah,